Ah, ¿Está ahí? evidente que el movimiento estudiantil está volviendo a convertirse en actor protagónico pese a que muchos querían que, eh, que eso no ocurriera en un año, especialmente en un año de elecciones y esto no para. Hay un mensaje clarísimo que estamos dando de que acá la democracia se abre mediante la movilización, que la democracia se ha abierto mediante la calle y que veces va, va a seguir siendo el camino que escojamos. Mira, yo creo que en la medida en que no se hagan reformas profundas para fortalecer y ampliar la educación pública y para acabar con el negocio educativo, las movilizaciones van a continuar. Nosotros siempre hemos planteado lo que creemos porque estamos convencidos que es un acto de justicia y ahí es de esperar que también esto no solamente se quede en nosotros, sino realmente afecte la estructura que tenemos en este país y entendemos que la manera en cómo podemos lograr cambiar esa estructura es desde nuestra movilización y desde nuestra organización. Estamos construyendo el Chile que vamos a vivir en el futuro y por lo mismo es fundamental que seamos reflejo de eso en este año. El movimiento no ha decaído, yo creo que ha ido eh, en alza y, y eso es muy, muy bueno para para la presión que debe hacerse sobre el sistema, el modelo neoliberal que existe hoy día. Este movimiento obviamente juega el papel importantísimo en las luchas por los cambios estructurales del país. Nuevamente nos expresamos con contundencia en las calles. Yo creo que esto es una señal al gobierno que ha pretendido acelerar su agenda privatizadora, que ha pretendido en estos últimos meses de la mano probablemente los sectores más neoliberales del gobierno avanzar rápidamente en proyectos de ley bastante punitivos contra los estudiantes, contra la ciudadanía organizada y también contra los trabajadores en algunas materias. Por lo tanto, corresponde más que nunca la unidad de todos los actores, una amplia convergencia para evitar... Esta gran oportunidad, esta gran posibilidad de cambios que se abre en el nuevo ciclo que Chile inicia no vaya a ser coartada nuevamente hoy día por la acción represiva e institucionalizada de un gobierno de derecha. La próxima semana, más bien dicho, se viene una escalada de tomas, se vienen paralizaciones, porque es necesario encontrar la solución a las demandas que hemos planteado en las calles con la movilización y para eso pretendemos intensificar y radicalizar las movilizaciones como se ha visto en los, próximos, en los últimos días. Que Nosotros no esperamos nada de este escenario electoral e institucional, sino que solo de la fuerza del movimiento estudiantil que pueda irrumpir en este escenario y pueda irrumpir en las calles con movilización y en pos de demandas radicales para eliminar el mercado educativo y fortalecer la educación del Estado. Nosotros consideramos, o sea, se ha visto que ninguna, ningún partido político, ningún personaje de la clase política ha sido capaz de hacer algo por nosotros. Por eso, este año vamos a ir de nuevo a la calle, contra viento y marea. Vamos a estar peleando con la concerta, con el rehen y todos los políticos culeados que no nos han dado ni una hueá. Estamos desde el 2001 peleando por las mismas hueá, Queremos baño, queremos gimnasio. Queremos que se nos dé lo que necesitamos, por eso tenemos que salir a la calle y hoy día se ha visto que el movimiento estudiantil no ha perdido su fuerza.